Entonces uh, soy uh, a la base un ingeniero y después uh, tuve una educación muy espiritual con mi madre monje tibetana, mi padre que ha ido en India y que ha sido muy en contacto con la ortodoxia y um, tuve la la adolescencia el momento en que quise ser lo opuesto de la espiritualidad porque el mundo estaba demasiado lleno de la espiritualidad y pensaba que le el concreto y entonces pues me fui a lo más de más material la física y uh, entonces me hice tres carreras tres carreras sí física microelectrónica y telecomunicaciones y para porque no soy un hombre a uh, un nombre de extremos, porque quería experimentar el contrario. Porque el joven quería hacer lo contrario de mis, de mis padres. Y después me dije no es bastante, porque más estudiaba la física y más me di cuenta que la física era muy en conexión con la metafísica. Y entonces que estaba intentando alejarme de algo, pero estaba regresando a ello. Y entonces pues, me puse a hacer banca y organización de banca, entonces de fusiones, adquisiciones de banca. Y uh, después pues, me di cuenta que también en el dinero, que pensaba ser la cosa más material, uh -huh. había espiritual. Y me di cuenta que no podía alejarme de este, que toda la materialidad hablaba del espiritual. Y desde aquel entonces pues, me dedico a unir la Física, la Ciencia y la Metafísica. Poner juntos los aspectos que aparentemente son opuestos, pero que, que dentro de nosotros son unidos, porque la base es la misma. Y encontré en mis enseñantes de Física unas personas muy profundas, con una reflexión muy profunda sobre la vida. Y eso pues ahora, desde hace 20 años, estoy intentando reconciliar las dos, los dos ramos. Ya que veo que encuentras espiritualidad en todos los aspectos, ¿cómo la defini ¿qué definirías tú por espiritualidad? Para mí es la vida misma. O sea, no hay otra cosa que la vida espiritual, porque no es un trabajo. No hay trabajo espiritual, porque no puedes hacer otra cosa. No hay otra cosa que que este recorrido interior es como si todas, uh, todo lo que haces, lo más sencillo de la vida común, es espiritual. Entonces yo diría que la espiritualidad está de todos los lados. La vida espiritual es sencillamente mirar diferentemente la realidad. Sería la mirada. La mirada, cambiar de mirada. Pero no se puede huir porque estamos dentro de ella no hay otra cosa es uh, uh, huir es alejarse de nosotros mismos es perdernos y el aspecto espiritual del dinero es muy importante <risa> ¿Dónde, dónde lo <risa> encontraste saber digo... <risa> trabajar en banca uh, me recuerdo, pues yo llegué a paralizar sí el sistema bancario francés durante 12 horas porque era responsable de un proyecto de cambio y entonces durante 12 horas ya no hubo, hubo un intercambio entre bancas transferencias durante 12 horas, no sé si pues, se puede imaginar la cantidad de dinero que he bloqueado para darme cuenta ¿Pero voluntariamente no, o voluntariamente, por porque, un error? O... Porque sí. una persona que ha trabajado para mí hizo un error y entonces pues bueno soy responsable sí. Y me di cuenta que es tan fácil, es que el dinero es informático. Todo es informático. Y se puede parar todo un país durante 12 horas. Es, es increíble como lo piensas. Entonces, y me di cuenta que el daño que hizo que no lo podría pagar en toda mi vida. Trabajando 24 horas sobre 24 no lo podría pagar toda mi vida. Los intereses de esta, la demora del dinero, son, son más increíbles, pero más allá de eso es que la banca te hace, el banco te hace ver realmente la relación, al dinero que tienes es la relación que tú tienes con la espiritualidad, es lo mismo, cada quien ve el dinero de modo diferente, no hay dos personas que lo ven del mismo modo, el dinero es solo una cosa, pero depende de la mirada que tienes. Y cada vez que hago conferencias sobre el dinero, por ejemplo, me doy cuenta, hago un trabajo con un billete. Cada uno de los participantes le pido tomar un billete de, y de mirarlo y de hacer una reflexión sobre el billete. Y es increíble porque cada quien me dice un mundo completamente diferente. Porque el dinero es solo un espejo de ti mismo. Y, y aprendes... porque la vida espiritual, se habla mucho de libros, de conferencias, pero no vale si tú no lo aplicas en tu vida de todos los días. Y la vida espiritual donde nosotros podemos cambiar es también las cosas más materiales, más concretas del dinero. Es poder uh, llenar cada instante de nuestra vida de esta otra mirada. No hace falta mm, estar en el mundo espiritual para ser espiritual. Pero en la banca, por ejemplo, ¿te encontraste mucha gente con esa visión espiritual? ¿O eras de los poquitos <risa> pero, pero puede haber, incluso los políticos, incluso, puede haber. En todos los ambientes. En todos los ambientes, todos los ambientes hay. Es, pero es muy, muy sabroso hablar con esas personas. Encontrártelos. Encontrártelos. Hay. En todos los ambientes hay. Y se, ¿se, ¿Se reconocen estas personas? porque un, un flor, una, flor, una, flor. una flor se reconoce con su perfume. perfume. Si hay perfume, hay una flor. Y eso es lo que es importante comprender, porque mucha gente me dice, si sí, yo he hecho mucho trabajo espiritual, ¿de acuerdo? Pero si tu trabajo espiritual no hace perfume, no hay flor, no hay la flor. Entonces, y si hay la flor, hay perfume. Entonces, vivir tu vida espiritual tiene de algún modo, sin tener que hablar, sin tener que hacer es cosas especiales, tiene que manifestarse de algún modo. ¿Y cuál es tu perfume? Pues creo que, como cada uno de nosotros, no llegamos a sentir nuestro propio perfume, pero son los demás que lo sientes. Lo importante es, creo, es la coherencia. Es una palabra, sé que no está de moda, pero es decirse, sí, es ser coherente con nosotros mismos. Los indianos de América tienen esta palabra que me gusta mucho. Walk your talk. Camina lo que dices. Si dices algo, camínalo. Y es eso que es importante porque tenemos mucha gente que habla y se puede hablar como los libros. Pero creo que hoy en día tenemos sed de gente que vive. Y eso la, la, la encuentro en todos los lugares, en los bancos, se encuentra también en el desierto de Egipto, cuando voy a ver los monjes que están en, los, en el desierto y lo encuentro en el silencio. Porque es como si hay algo que se desprende de alguien que es más allá y te, te va a nutrir el alma. Es el alma que sabe reconocer una campana interior de corazón. <risa> suena, cuando, la o, campana, ¿no? suena la campana. Cuando <risa> lees algo dices esto es un desesperado, uh -huh. suena la campana. Hablemos de, de la terapia ¿Sí? que aplicas habitualmente a la cual te dedicas que es la terapia esenio-egipcia. Eres terapeuta uh -huh. y creo que se puede decir que eres maestro o enseñante Intento enseñar. Intentas, intentas <risa> te, dejan, te dejan enseñar a tus alumnos, digamos yeah. algo así. Eso. Según se, mm, he leído en tu web, uh, dice, explica que es una terapia energética uh -huh. y metafísica. Uh -huh. Vamos por partes, energética. ¿Qué significa esto? Entonces, nuestro, nuestro cuerpo uh -huh. lo vemos, tú lo ves, cada quien lo ve en este momento pero nuestro cuerpo llega a saber que no es solo cuerpo, que hay el alma dentro de él. Y ese alma no se ve, pero está. Y lo ves y lo percibes con otros ojos. Del mismo tiempo, mismo, esta alma tiene todo una, un circuito para poder llegar en conexión con el cuerpo. ¿Cuándo te hablo? ¿Cómo hago para hablarte? Porque hay todo un circuito que permite de mi pensamiento y todas mis intuiciones que están llegando van a ser traducidas por todo un mecanismo completo que se llama el cuerpo energético. Y eso va a servir de, de modo para que el alma, que es como un aceite, se pueda mezclar con el agua del cuerpo. Porque las tienes que agitar, las tienes que mover. Si no, el alma, si no haces nada en tu vida, el alma... La Sí, porque la tienes que mover en tu cuerpo para vivir. La tienes que. Porque si no está como dormida. Porque si, si no haces nada de tu vida, si no te mueves, si no haces, si no la manifiestas, ¿sí? si tu alma no aprende dentro de tu, tu cuerpo, ¿qué es lo que hace? Pues pones aceite y agua en un vaso. Si tú no lo mezclas mm. lentamente, el aceite va a subir. Lógico, ¿no? Mm -hmm. Y el agua se va a bajar. Y lentamente hay un proceso de desencarnación que se ven en tantos de nosotros mm. porque no te vives y tu alma se aburre dentro de ti porque no lo estás experimentando y agitar el vaso es ponerte en movimiento, es vivir emociones. ¿Y cómo se agita una persona? <risa> <risa> Por eso hay tanta gente que baile. ¿no? <risa> Es metafórica la pregunta. Sí, sí, entiendo. Pues es lo que estamos haciendo ahora. Estamos moviendo, espero que son conceptos. Uh, es ver las cosas diferentemente, encontrar gente que ve la vida de modo diferente. Uh -huh. Te abures cuando empiezas a encontrar solo gente que piensa como tú. Es encontrar uh, la diferencia. Encontrar la vida espiritual, de tantas personas. ¿Qué tiene este defecto? Que la mente está ahí, es una gran arquitecto, va a construir muros, va a constru construir esquemas y nos quedamos sincerados en los esquemas que nuestra mente nos hace. Y si escuchamos demasiado nuestra mente, pues eso, nos estamos parando en nuestra vida. Y cuando nuestra vida no va adelante, no, nuestra alma no va adelante en su recorrido, pues ¿qué es lo que pasa? Es que nos hacemos una jaula de nuestros pensamientos y la juventud que es el movimiento uh -huh. es no estar de acuerdo con sí mismo es el ser capaz de mirarnos de dialogar con nosotros pero cada vez que dialogas de verdad de, cada vez que te entregas es como hacer el amor no meter el amor es entregarse al otro no puedes hacer el amor si no te entregas puedes entregarte moverte, no, no puedes hacer el amor sin movimiento. Uh -huh. Sí existe, pero es más difícil. <risa> Entonces es importante que nuestra alma pueda experimentarse y el cuerpo energético es todo un circuito de movimientos en nuestro cuerpo que nos suceden constantemente, que son emociones que suben, que sensaciones que te gustan o te gustan. Lo, lo, que estoy, lo que estoy diciendo es interesante, no es interesante, pues hay una reacción y esa reacción es el movimiento del alma. Y eso es lo que hace mover nuestros cuerpos sutiles, que son sencillamente nuestros, uh, nuestro coche. El alma está conduciendo, pero está entrando en un coche y este coche somos nosotros. Pero de vez en cuando hay que cambiar marcha, de vez en cuando hay que frenar, debes que acelerar y eso hace mover porque si el coche se queda parado ¿a qué sirve el coche? Y el aspecto metafísico y el aspecto metafísico es uh, en el griego meta antes de la física es lo que hay detrás de la física es la capacidad nuestra de mirarnos o sea la vida está hecha de movimiento para sacudirnos de vez en cuando, para despertarnos. Y estos momentos de silencio para que el agua se pueda calmar y que tú te puedas ver en el reflejo del agua, que es el silencio. La metafísica es el silencio. Háblame del origen de, de esta terapia, ¿dónde nace? El nombre es Egipto, Esenio, son dos conceptos distintos o dos pueblos distintos. Cuéntame por qué. Entonces yo soy un apasionado del Egipto. Por eso viajas tanto. Sí, me gusta mucho el Egipto. ¿Y hay esenios en Egipto? Sí, pues se fueron durante, fueron durante... siglos. Sí, los esenios, los judíos se quedaron en Egipto. Y entonces, cuando se quedaron en Egipto, tomaron muchas de las tradiciones egipcias. Y cuando regresaron con Moisés del Egipto... A... Vamos al principio. ¿Quiénes eran los esenios? ¿De acuerdo. ¿Por qué? ¿Son Entonces, los eseños? Los son una parte, una secta sí. de los uh, judí, judíos. Hay judíos, judíos. Habían tres uh, uh, movimientos espirituales en el tiempo de Jesús. Ya habían movimientos espirituales también distintos, como Distinto, ahora, ¿no? Como, como, hoy. Sí, como hoy, como, hoy, como uh -huh. protestantes, católicos, ortodoxos, uh -huh. pues había también, en el, como hoy en día todavía hay, sí. uh, los uh, radicales, uh, hay muchos movimientos movimiento judío-liberal, muchas uh, diferentes corrientes que, como normalmente, se pelean un poco. Y en aquel entonces se peleaba. Igual. No, igual. no ha cambiado mucho. Por lo menos ahora no, pues no colgamos a la gente en las cruces, pero bueno. bueno, pero, no, bueno. pero ahora lo hacemos con las palabras. Entonces, eh, es importante comprender que eh, son tradiciones antiguas, voy a empezar con los egipcios, que eran más son más antiguos, anteriores. anteriores, realmente de comprender eh, que la realidad sutil del hombre, tenían una gran, grande búsqueda y tenemos papiros medicinales enormes. La medicina, si podemos ser las raíces de la medicina antes de ser griega, ha sido egipcia. Entonces, en aquel entonces... ¿Y antes de egipcia? Antes de egipcia, seguramente Caldea, los caldeanos, los en Mesopotamia. Y según, si queremos ir más allá, pues podemos ir a mucho de, más allá de la antiguo continente de que habla Platón en el Timeo y en el Crítias, pero ya uh, o sea que estaríamos hablando de la medicina más antigua, más antigua, que es, ¿no? ¿no? viene más de los orígenes de, de los la Los Entonces, pues mi trabajo es más allá de las palabras, es realmente tomar los antiguos conocimientos de esta medicina del hombre con la el hombre verdadero con la grande H. O sea, reconocer, sin como complementaria la medicina alopática. O no como alo complementaria, terces. sino como única. Exactamente, pero reunir la terapia de, de aquel entonces era reunir el cuerpo físico con los otros cuerpos y comprender la importancia de la metafísica del, del cuerpo energético sobre el cuerpo físico y que la raíz de muchas enfermedades. Sí se pueden curar con la medicina, pero es importante también hacer un trabajo, me gustaría decir, espiritual, pero es un es trabajo de medicina interior, es un siempre un trabajo espiritual. Es de buscar por qué estoy creando esta enfermedad, por qué, qué mensaje tiene esta enfermedad, pero más allá de eso, qué, qué trabajo interior puedo hacer? sobre esta enfermedad, que toma de conciencia y para eso es importante desarrollar todas nuestras posibilidades de sutiles que son la capacidad de ver, uh, de ver el alma que nosotros tenemos. Por ejemplo, en este momento me estás viendo en mi cuerpo, pero estás viendo mi alma también. A través de lo que digo también sientes mi alma, creo que se ve, ¿no? Tus, no. ojos. Mis ojos. ¿Los ojos? De tus ojos, de los ojos, sí. pero esa realidad, tus ojos las ven, ¿cuáles ojos están la viéndola? No? Hay toda una dimensión de nosotros que los egipcios estaban desarrollando para poder ver más allá. Ver no solo el alma, pero el sabor de alguien. Me gusta mucho, es muy egipcio lo que voy a decir, pero era gente sencilla, no, no había mucha filosofía, pero es saborear la alma. Uh, Oler el alma, tocar, para ellos era muy sencillo, son palabras, cuando se leen los hierográficos, los textos de los muertos, egipcios, pues es, toca porque es sencillo, y creo que hoy tenemos necesidad de sencillez, de comprender que no es complicado. El alma es una cosa que puedes tocar, oler, gustar, saborear, porque es vida, porque es una realidad y regresar, porque creo que hemos perdido mucho nosotros si vemos solo nuestro aspecto físico, nuestro cuerpo. Si no, tú me verías solo como un cuerpo que se mueve y que hace suenos sonidos. Sería disminuir mucho. Uh -huh. Pero si realmente nos viéramos así de esta manera, no harían falta terapeutas, porque uh -huh. automáticamente sabríamos por qué nos están ocurriendo las cosas. Y entonces, pues el terapeuta es el que ayuda a terminar a, de verlo. A terminar de verlo. A cambiar la mirada. A cambiar la mirada. Y entonces, con las prácticas del desarrollo de todos los necesitos sutiles del cuerpo, que tenemos muchos, y la gente que, y mucha gente las tiene, yo veo, hace, hago cursos desde hace ahora casi 30 años, son miles de personas, miles de personas que para empezar no los tienen, y lentamente, progresivamente, con un poco de paciencia, si solo solo dejamos de autoconvencernos que no podemos porque me, dije, me vio, veo que los bloqueos que tenemos es nuestra testarudez a querernos convencer que el alma no existe nuestra testarudez a creer que el mundo es solo lo que vemos con los ojos es nuestra ilusión de poder que porque cuerpo el físico lo podemos tomar. Pero es tal como nos han educado, es nuestra cultura también. Porque en esta época egipcia que tú comentas, todo el mundo lo veía así de esta manera, o también la gente que utilizaba esta, esta terapia eran también unos alternativos. Exactamente. O sea que también había la parte física. Pero el, el egipciano medio tenía siempre las cosechas, tenía... Aunque no había. Estaba más en contacto con, más contacto con la naturaleza. Y la naturaleza habla, habla de esa presencia del Divino en todo lo que está. Y entonces, cuando tú estás en contacto con la naturaleza, lo tienes. Y en nuestras ciudades, y nuestros mundos, y nuestro trabajo, la, la demasiada solicitación de nuestro cerebro con internet, SMS, SMS, con todas las informaciones que llegan, no nos dejan tomar el tiempo de sentarnos entre nosotros y sentir la naturaleza, sentir nuestro cuerpo como es, como es una planta también, cómo funciona y regresar. Entonces el enseñamiento de los egipcios y los diseños, después los griegos y así es realmente de regresar a tomarse cuidado de nuestra alma. Tomar cuidado del alma es eso que es la la base de nosotros mismos. Regresar a... Es Filón de Alejandría que en el siglo primer siglo el contemporáneo de Cristo, que decía que... <coughs> esta, tenía una curva de terapeutas en Egipto, egipcio, y también él decía, es la cura de todas las enfermedades es regresar a nuestra alma. ¿Qué es mi alma? Hacerme mi pregunta. ¿Quién soy yo? Y regresando a las cosas fundamentales, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero hacer de mi vida? ¿La quiero gastar o la quiero vivir? Seguimos con los seis años. Sí. Estábamos en Egipto. Entonces, ¿Qué egipcios, con esos seis años? Eh, egipcios uh, han desarrollado entonces muchos, uh, toda una una profundidad de visión también de las de la conciencia de todo de cómo sanar dentro de nosotros los diferentes cuerpos por ejemplo los sarcófagos uno dentro de otro que representan ¿por qué la, la, representan los diferentes cuerpos, cuerpos sí por qué Porque chin, hay rusas, por qué chinas rusas por ejemplo, por ejemplo también ejemplo. no me lo había planteado son los diferentes cuerpos son los diferentes cuerpos por ejemplo Tutankamón por qué lo pusieron en un sarcófago, dentro de otro sarcófago, dentro de otro sarcófago, siete sarcófagos. ¿Por qué? Porque son los diferentes cuerpos. Cada uno, y la cosa muy bonita es ver en el Museo del Cairo las explicaciones de cada cuerpo sobre los sarcófagos. Hay una profundidad de comprensión de, de los diferentes niveles de realidad. ¿Pero realmente sirve para algo uh, cuando una persona ha muerto hacer esos trabajos? No, hoy en día no. No, no. ¿En ese momento sí? En aquel entonces era para recordarse. Como ¿Era si, metafórico, digamos, era meta más bien? Metafórico, pero también porque así también los, los, todos los sacerdotes tomaban conciencia. Hacer esos... Un ritual. Es un ritual que ayudaba... La egipcia me consideraba muchos rituales. y todos, Muchos de los rituales de la Iglesia Católica hoy en día son egipcios, porque... Durante tres siglos el Egipto ha sido la, la cuna del de cristianismo y ha tomado mucho de la tradición. Hoy cuando veo una mesa, pues veo todos los elementos egipcios, con incienso, tantas cosas que son egipcias en la, la tradición. Entonces, estos rituales los tomaron lentamente los hebreos. Tomaron cosas de la Babilonia cuando estuvieron deportados en de Babilonia tomaron cosas de los egipcios y lentamente esos esenios desarrollaron movimientos realmente de despertar de estas facultades, despertar de, a las realidades sutiles, lo que llamaban ángeles, ponían nombres de ángeles, todas las cosas, ángeles del fuego, ángeles del, del aire. Ángeles. Entonces esa dimensión sutil y, dar, y empezar de nuevo esas vidas de comunidades que tenían, con mujeres, niños, etc. Todo eso para decir que, pues, se fue desarrollando en el Egipto y mucho de las tradiciones cristianas hoy en día vienen de los eseños. Porque ahora el mismo Papa lo, lo, lo ha reconocido, Jesús ha tenido muchas influencias eseñas. Y entonces, pues, el mensaje de Cristo es el, de, es el mensaje de los eseños, es recordarse de la importancia también del amor. De poner el amor es el, uh, es el sangre sutil de nuestra alma. Y la sequeza del alma es cuando nos separa este amor. Y entonces el primer enseñamiento es eso. Es cuando Cristo dice, le, le piden, ¿por qué? ¿Cómo se hace para reconocer a tus discípulos? Y él contesta, porque se quieren los unos a los otros. A eso saben que son mis discípulos. No sé si hoy en día... Se perdió bastante ¿eh? <risa> uh, no sé si quedó algún reducto durante la historia, pero ¿cómo se recupera ahora esta terapia tal como se está aplicando en estos momentos? ¿Hay alguien que la recupera? Entonces, hay muchos textos que existen físicos, que sí. crean, pero son parciales lo que uh, mis uh, primos, uh, Daniel Miroz y Yann han uh, con sus capacidades de, de corporación, también han podido... Perdón, ir, capacidades de corporación. De, de, de corporación, de quitar su cuerpo ah. y de regresar en el tiempo. Uh -huh. Entonces... ¿Aquí se han viajado en el tiempo? En el, en el tiempo para recordarse de aquel entonces. Y entonces esos, haciendo este tipo de trabajo, de regresar en el tiempo, uh -huh. han podido también recuperar un cierto número de informaciones de cómo se usaban en aquel entonces, cómo se hacía en aquel Ellos momento. son quienes han recuperado esto a través de esta... Pero mmm, vamos a ver, esta manera que explicas es un poco extraña. extraña. Lo, difícil bueno, lo, lo, lo, lo, lo voy a Explicarlo explicar un poco mejor. Cómo... Uh, ahora hay siempre más personas que llegan uh, justamente usando la capacidad del alma. El alma conoce poco el tiempo. Nuestra alma es capaz de de vivir y de recordarse también de la persona que ha sido en el pasado, porque de experiencia en experiencia, la, el alma es capaz de recordarse qué ha sido, qué ha hecho y más te pones en contacto con tu alma, más regresan recuerdos de lo que ha pasado antes. Y entonces, que son capacidades que no son, no digo que sea una cosa fácil, pero es claro que si tu, si tu alma está, te nutre y te da de comer, a tu personalidad es como si lentamente te, recuerda, te ayuda a recordar lo que has sido, lo que, lo que has vivido. Y siempre más gente espontáneamente llega a tener este tipo de información del pasado. Uh -huh. Entonces es importante hoy en día, con esas personas, que también otras personas que me están ayudando ahora, que son capaces de contarme lo que ha sido dos mil años atrás porque se recuerdan y entonces siempre más hoy en día hay gente que se recuerda y eso con estas eso nos da una información sobre cómo, cómo eran los principios, cómo se pensaba, cómo se vivía el día a día y es una cosa muy enriquecedora porque nos ayuda a encontrar este... Lienzo con los conocimientos perdidos, la parte de los conocimientos que no nos ha llegado con la historia. Entonces, también Muruá y Angie Badón son tus maestros. Sí, ¿Has sí, aprendido sí. con ellos? He aprendido con ellos, sí, sí. Entonces, uh, son ellos. Pues, son, uh, Ana es mi prima. Ana es tu prima. Sí, sí. Entonces, yo empecé cuando tenía 14 años. ¿Con esta terapia? Sí, tenía 14 años. Y mi motivación para empezar ha sido. Las, las, los croissants los, croissants. los croissants. Ah, ibas, saber, que, ibas a verla no por la terapia, sino por los croissants. Sí, porque... Y de paso, tenías que escuchar Exactamente, porque va. mi madre, cuando se convirtió en monje, no era muy fácil como estar con un monje. Entonces, pues a mi padre me, me dio a la familia de a la madre y el padre de Ang. ¿Te vio? ¿Qué ¿Quieres decir? O sea, viví con ellos. Vi, vi con ellos que para, para que me puedan uh, edu edu educar. ¿Espiritualmente? No, oh, para ah, seguir mis estudios, todo, todo. Vale, te dejaron con ellos. Me dejaron con ellos. Entonces yo crecí en esa familia. No sabía lo que estaban haciendo. O no. <risa> <Y>, oh, sí. O <risa> sí. Y entonces, pues me recuerdo que era pequeño y. Uh, tenía 14 años. Y pues. Uh, lo único que pensaba eran dos horas que platicábamos, desarrollando los ojos sutiles, todas las manos, y después yo no sabía lo que era, pero me quedaba por los croissants que había después. Es fue mi motivación principal. espiritualidad es interesada, lo estoy viendo, Bernard. <risa> <risa> por lo menos al principio. <risa> y después, lentamente, pues, uh, pues. Pues sí, empecé así, empecé muy, muy temprano. Y después tuve ese rechazo. Luego la, bueno, la adolescencia, ¿no? De la adolescencia. Sí. Y, pero creo que... Bueno, que te duró mucho. Que te duró mucho. <risa> pero porque tuve este rechazo, cuando me regresé, mucho más convencido. Uh -huh. Porque habiéndolo rechazado, pues ya sabes la otra parte. Ya sabes dónde te lleva. Y ya no tienes... ¿Por qué ir? Háblanos un poco de en qué consiste la terapia, porque no nos has explicado en detalles cómo se aplica. ¿Es por imposición de manos, por masajes, por aceites? Cuéntanos un poquito para que sí. sepamos... Entonces, eh, mucho de la terapia es el desarrollar las capacidades sutiles, o sea, capacidad de... como tú me ves el alma dentro de mí, eh, llegas a ver también los colores, pues, con un poco de... de, de o sea, que patria. trabajáis, que la gente uh, desarrolle sus capacidades... Exactamente. Uh, perividentes, perividentes. por decirlo de algún modo. O Eso sea, es lo que estudia una persona que quiere estudiar esta tecnología. Exactamente, exactamente. Para poder uh, ver un poco más allá... Entonces, de lo que ve la mayoría de gente. Exactamente. Que todos lo tenemos, porque yo me doy cuenta... cómo se desarrolla esto? Bueno, bueno, por ejemplo, algún ejemplo. Sí, sí, de verdad. Hay ejercicios, ejercicios, ejercicios, prácticas, ¿prácticos? que haces regularmente y lentamente te vas enfocando lo que ya tienes. Pero yo te puedo decir que me ha sucedido en estos 30 años solo una persona que no veía nada del aula, nada del de de alma del primer curso. Una sola persona. ¿Todos los demás alumnos eh, Llegaron, nivel sí, examen, ¿no? al primero, al segundo quizás, pero... Realmente todos lo vemos, uh -huh. entonces pongo condiciones de luz en que podemos despertar estas facultades que ya están ahí. Uh -huh. Todo el trabajo es convencernos de que, de que podemos hacerlo, o sea, de estructurar los esquemas mentales que no podemos ver vale. el árbol. Ese es tu trabajo. Sí, es, todo mi, mi trabajo es una striptease. una sí un emocional, es quitarnos de encima toda la ropa. es la música también adecuada, la no? La música. ¿no? <risa> <risa> para ayudar, <risa> para, ambiente, para, el, ambiente, para ayudar ¿no? y para todo ir. el mundo a desnudarse. Exactamente. Para poder desnudar la mente de tantos condicionamientos de lo que se puede ver o no se puede ver. Y entonces, que no son las gafas que tienen un problema, pero que realmente tú ves hasta que un día se abre cuando ya no puedes decir no. Uh -huh. Y entonces, pues llegas a, a ver. Esto es una también desarrollar la posibilidad de las manos de sentir uh -huh. donde van con las manos, o sea, la visión, la, visión, el, el, la percepción, la percepción las manos, de que más el oído, el, el, oído también. el oído sutil. O sea, uh -huh. si, uh, puedes oír el, enfato, el es? olfato. Eso necesita un poco más de práctica. Uh -huh. Que hay momentos, te das cuenta, pero hay un olor, una un perfume y no sabes de dónde viene. Pero este perfume esencialmente es, es el alma que por ejemplo cuando está contenta ah sí emana un, un perfume? pues mira si los extremos el padre pío el padre Pío, el santo el santo pio en Italia por ejemplo pues se conocía porque tenía este odor de santidad de santidad ah, ¿sí? y eso sabía. este tenía según de o sea, que, como, se se que se le olía antes de que llegara <risas> viene padre Pío. <risas> Según el humor o según los milagros que iba a hacer, tenía un, un perfume diferente. Entonces, bueno, era Padre Pío porque tenía un alma increíble. Pero uh, desde tiempos antiguos, uno de los criterios para que una persona sea santa es que tenía un odor, un olor de, de santidad. Y entonces, que se manifiesta, como si tú le aten haces atención, te vas a dar cuenta que el perfume es un poco diferente también hay un sabor que puedes sentir, también cuando te, estás delante de una persona, si tú sientes, tragas tu saliva, te vas a dar cuenta que la saliva tiene, cambia el sabor ligeramente. En este momento que me, tú me estás a, estamos hablando, intentas sentir el sabor, es dulce, es uh, picante... Nunca me había sana. planteado que la saliva pudiera cambiar de sabor. Tampoco había fijado nunca la atención ahí, claro. Eso. Si te fijas, el sabor es diferente. ¿Por qué? Porque en este momento yo, por ejemplo, este sabor es diferente porque estoy hablando contigo. Entonces tengo un poco de tu sabor porque tu alma y la mía están comunicando y entonces de mismo modo llega una, unas informaciones. Y un ejercicio que me gusta mucho hacer es intercambio de saliva. La... <risa> También te Es muy importante eso porque en una pareja, en una pareja, cuando el beso, el momento del primer beso, es muy importante. El primero. El primero, porque cuando uno cambia de saliva, a nivel sutil, crea una cosa muy importante, una conexión muy importante. O con no. La, no. O dices, va a ser que no. Pero te haces un beso y hay gente que después del primer beso dice, no, ese no. no. Porque la salida no le ha gustado bien. Porque la saliva está muy cargada con el sabor de nuestra alma. Entonces si la saliva de alguien no te gusta, pues bueno, quiere decir que, no quiere decir que sea imposible, pero que hay más trabajo que hacer. La saliva tiene mucho. Y mira, fíjate que Jesús, cuando curaba el ciego, ¿qué es lo que hizo? Tomó su saliva y lo puso sobre su ojo con la saliva. Uh -huh. ¿Por qué la saliva? Porque sabía que tenía una parte también. El sabor de su alma. es pues lo que hacemos las madres con los, con los bebés, ahora que lo pienso también, sí. o ¿no? con los hijos, a veces le pones un poquito de... Intuitivamente, sí, sí. ¿no? Cuando se hace daño, o sea, la la salida es sanadora, entonces. La salida sí. es muy sanadora. Está muy cargada. Por ejemplo, a nivel sutil, tiene mucho mucha energía. Condensa mucha energía. Uh -huh. Y es por eso que tiene un sabor diferente. El sabor que, si tú eres escaso, es importante. Todo el trabajo es hacer caso. A muchas cosas pequeñas como esas, y para desarrollar lo que eres, para descubrir de nuevo quién eres. Bien, y una vez llegamos a, a desarrollar todo eso, eso, eso a es partir primer, de ahí, eso es el primer paso. primer digamos. paso. Después, con esos. Eso es llegar... asignatura. ¿Qué <risa> <risa> tienes que cubrir? <risa> ¿Qué más currículum? Y después es poder ayudar desarrollar la cabeza del corazón. Abrir el corazón. Es, es abrir el, corazón. Es el servicio. El, servicio, uh -huh. el don. A ver, a ver, aprender a abrir esa capacidad de amar, de querer y que este flujo pueda ser un flujo concreto que baje en las manos y los brazos para poder ayudar, sanar a, la, a las desarmonías, ayudar a que la, la persona ella misma no llegada solita. Entonces, cuando las, con las manos, si tú lo percibes con las manos, con los ojos, con el oído, con... entonces la enfermedad... O sea que la sanación no sería con las manos en sí, que utilizáis las manos, sino que en realidad está todo el cuerpo detrás, todos los sentidos, eh, todo. Todo tu, tu ser. Todo tu ser ahí. Porque mucha gente los veo poner las manos, pero ellos están... Pues están las manos. Están las manos solo. Pero las manos son solo manos. Uh -huh. Ayudan, de seguro. Pero si tú no estás presente, y eso es importante comprender, porque hoy en día se, se pierde, ser presente ahora, en este momento cómo es mi vida, cómo soy yo, en este momento. Y cuando tú estás presente, toda tu alma está aquí Y entonces el impacto que vas a tener sobre tu paciente va a, ser, va a tomar una fuerza y necesitas poco tiempo para llegar. Es, ¿Es tu energía la que está ahí? ¿o ¿Qué es lo que está ahí? Es por eso que cuando está tu alma, estás conectado. Ajá. Y si estás conectado, pasa de energía divina, baja la energía, pasa de energía. Estamos divina. hablando de energía divina. Es realmente eso. Y es el de la energía, como se dice antiguamente, del padre-madre. O sea, energía de arriba de nuestra conexión uh -huh. con el divino, pero también energía de la tierra. También de la tierra. femenina ¿no? femenina y masculina. Porque cada enfermedad es un desequilibrio. Y el único modo de llevar el equilibrio es unir las dos opuestas. La luna y el sol. Uh -huh. Unir dentro de ti mismo, pero para eso tienes que unirlos dentro de ti mismo antes. No puedes ser terapeuta si no empiezas por curarte ti mismo. Es por eso que mucha la formación es también aprender a ser buenos con nosotros mismos. Ser buenos amigos, quisiera decir, buenos amigos de nosotros mismos. Y no ser un enemigo. Tiene que ser muy difícil ser alumno tuyo, ¿eh? porque... <risa> Me dicen que soy exigente, sí, es cierto. Pero de otro modo creo que no es una, no es una exigencia, en el, es sencillamente un acompañar nosotros mismos paso a paso. Y puedo decirte que son los alumnos con más dificultades que han dado los mejores alumnos al final. Porque un alumno que no tiene capac muchas capacidades para empezar, uh -huh. cuando llega a algo, eso sí que es seguro. Le motiva. La gente que tiene muchas capacidades ya para tiene empezar, mucha. ya tienen y se pierden. Uh -huh. Pero una persona que empieza, paso después de paso, uh -huh. yo mismo, empecé, era el peor de los alumnos. <risa> uh, me recuerdo que durante mucho tiempo no llegaba a ver Laura. Hasta que un día, cuando decidí que ya no estaba hecho para leer, la lectura de Laura, es en ese momento que llegó y empecé a ver. Cuando decidí que la, le la lectura del alma, que se llama lectura de Laura, es lo mismo, es como saber. ver el alma. Es ver el alma. Uh -huh. Cuando vi que me dije, me recuerdo una noche, me dije, ya no puedo ver y jamás voy a ver en mi vida. Después, el día después, me desperté y se, se pude ver, porque ya había dejado mi voluntad de ver. ¿Y cómo es un alba o cómo es una obra Explícanos. Bueno, primero te cambia completamente la visual, la visión, porque el alma es así de bonita. Es una cosa preciosa. Yo me... ¿En todas se... las personas? En todas las personas. La esencia de una persona es siempre bonita. La manifestación que tiene en este momento es otra cosa. <risa> Pero si tú te fijas, te recuerdas, es eso que desarrolla el, el corazón. Es eso que desarrolla la capacidad de amar. Porque llegas a, ver, llegas a ver todo como terapeuta, tienes que ver el positivo que puede desarrollar en la persona. ¿Dónde la puedes llevar? Si te fijas solo en la sombra, la sombra, lo vas a alejar. Todos sombra. tenemos, no supongo que todos. Todos tenemos, pero es como una llama y con las cenizas. Hay gente con, con mucha llama, pocas cenizas. Hay gente con muy, poca llama, muchas cenizas. Pero cuando hay cenizas tienes que sofrar sobre ellas y se despierta de nuevo la llama. Entonces es importante comprender eso, es que todos tenemos un alma muy bonita. Y que habla de las capacidades que tiene. Bueno, pero no te escapes. ¿Cómo es? Porque me, me estás hablando de sus cualidades, pero ¿cómo es? ¿Cómo, Entonces, ¿cómo, ¿se manifiesta? Cómo... Sí. Se manifiesta con diferentes uh, niveles. El primer nivel es tu, es tu fuerza interior. El primer nivel es fue fuerza que tienes física también. Uh -huh. Primera manifestación que se ve muy cerca del cuerpo que es cuánta energía tienes, es la primera es más fácil de ver, es cuánto, campo entérico uh -huh. Después el segundo es el campo de las emociones y ahí hay todos los colores de tus emociones del momento, de lo que vas a vivir, entonces vas a vivir, uh, más emociones vives, más colores intensos hay, uh -huh. más estás ahí que dices sí, pero no, sí quiero una vida espiritual, de acuerdo. Pero no tanto, no tengo que cambiar mi vida realmente, no quiero hacer eso. Más estás ahí un poco típido, ¿no? Tímido. No, uh, entre calor y tibio. Ah, tibio. Tibio. tibio. Más, más tu alma es tibia y más los colores son son la acuarela, Tibios. Ah. son como la acuarela. Vale. Más una persona es fuerte, más implica y más los colores ¡Oh! son brillantes, son, son brillantes. Brillantes. fuertes. fuertes. Me recuerdo, te voy a hacer una anécdota para que te des cuenta. Estaba, cuando estaba practicando, estaba trabajando en, en, el banca, en la banca y la tarde y la noche estaba haciendo terapia. Ya así, veías el aura en ese ya, momento. Sí, sí. sí. la vida es cuando tenía 14 años Ajá. y entonces pues, el desarrolló siempre más Pero entonces ya estaba harto de tener Ah, el, colores blanditos un poco sí pero no tanto pero sí pero no sé tengo dudas quizás quizás quizás y entonces pues me, me acuerdo una, una tarde me fui y me dijo voy al lugar más que estaba en París más feo de parís más terrible y me fui en un lugar que la policía no iba y me puse ahí me puse sentado era de noche de las 11 de la noche me acuerdo y me senté y me puse y dije, quizás voy a ver a esta gente, ¿cómo es? Y vi colores y la gente que había de todo, todo lo que la humanidad tiene. Pero vi colores brillantes, fuertes, y aunque sean um, personas que no seguían un camino que yo pensaba muy bien, me dije, mira, fíjate en ellos, ellos crecen más porque viven y no, lo bueno como lo no bueno, pero se viven. Quizás están andando en una dirección equivocada, de seguro, pero se ponen en discusión y se van a dar cuenta. Porque cuando vas completamente... De ¿Y no nada. se podía decir que llevaron una vida espiritual? No, pero vi colores pero... que me dijeron, mira... Están viendo. Y el alma estaba contenta porque había algo que contenta. tenía que trabajar en esta vida. Y eso lo estaban trabajando. Y le dije, pues mira, ¿qué es mejor? Tú que acusabas esos de no estar en una vida espiritual, mira qué espiritualidad y viven una ellos. Lección, ¿no? ¿Por qué se viven? Es una gran elección. Hasta aquel momento en que uno que me estaba fijando porque tenía un color rojo y un arte, pero era tan bonito que me quedé asombrado. Y lo estaba mirando. Y no me fijé que él me estaba mirando. Y me llegó hacia mí y me tomó y me dijo, ¿tú qué quieres de mí? Y en ese momento le dije, es mejor no explicarlo que estaba mirando la alma. Pero me dije, mira este hombre. Y me gustó. Me gustó porque era él, era el mismo, se vivía. Y creo que es importante, sin hacer daños metabológicos, pero es importante tampoco ser demasiado tibio. El Evangelio de San Juan dice: Dios va a vomitar los tibios de su boca. Los colores que ves habitualmente eh, aquí en el, nuestro mundo occidental, yo diría, apostaría, apostaría por la tibieza <risa> o oh, oh, me equivoco? Ahora, uh, si sí, hay mucha tibieza hay ahora, mucha tibieza. mucha tibieza, porque hay mucha gente que está perdida en trabajo, en cosas que hacer, está siempre haciendo y no tiene un minuto para saber si lo está haciendo de verdad y qué es lo que quiere hacer. Pero uh, los colores muy a menudo, que veo que están desarrollando son los colores de la de, de un cambiamiento o sea que siempre más gente se está despertando uh -huh. el error más grande es el error del alma es cuando tú te paras pero para el alma el error como equivocarse hacer una cosa que no tenía que ser hecha no estar en equilibrio con su pareja o hacer bueno si lo has entendido, para el alma, está bien porque has crecido. Pero la única cosa importante para el alma, sobre todo en el momento de la muerte, es cuando tú has crecido como persona. El resto, el momento de la muerte, porque acompaño a muchas personas en la muerte, no es lo que has hecho, el trabajo que has hecho, tu cuenta en banca, todo eso, cuando llegas al final de tu vida, no tiene mucha importancia. ¿Qué es lo que queda? Es el amor que has vivido, el crecimiento que has hecho. Es la única cosa que, que es importante. ¿Y la gente se muere satisfecha de lo que ha hecho? Si has vivido de verdad, sí. Los que han vivido de verdad, de sí. Verdad, sí. Los, que, los que han vivido, pues, muchas Tibia, veces... ¿Tibiamente? ¿Tibiamente? tibiamente. <risa> Pero los que han vivido tibiamente muchas veces se quedan con el enojo de no haber podido hacer vivir y se quedan... Y entonces después lo que pasa es que después el alma lo va a vivir después de la muerte. Eso, entonces es mejor vivirlo. Terminar su vida completamente y no dejar atrasados. Eh, siempre, siempre es mejor hacer y equivocarse que no hacer. Que no Cuando no sabes a veces en la vida... Intentarlo. Pues, bueno, pues uh, si no sale, no sale. Si te equivocas, te equivocas, pero por lo menos pero no, no te has tiempo. movido. Es la audacia, ¿sí? Sí, sí? audacia. audacia. Es, creo que es importante. Mira, los grandes personajes del, del mundo, del, en el hinduismo, el budismo, el islam, son personas de audacia. Porque se han atrevido, aunque a, a vivir, sí, pero han aprendido. Si tú te quedas, eres, vives una vida tibia, vas a tener una muerte tibia. Si tú tienes una vida vivida, es vivir, o sea, Creo que es importante comprender eso. La, la vida está hecha para vivir y mucha gente nos morimos viviendo. Vivimos una vida de zombie. Y eso es la muerte de, de la Por árbol? eso tienen tanto éxito las series de zombies. <risa> sí, sí, sí. Como las de zombies, porque la gente se identifica. Pero Bernard, a veces el coraje y la audacia, si quieres hacer mucho también te puede llevar a, a perderte un poco, o a, o a estrellarte o a, a caer porque no te salga bien y hundirte y, y no saber remontar. También tiene sus peligros. Eso. Entonces, es la, la, la vida espiritual justamente es la capacidad de hacer cuando hay que hacer. Ah, amigo, y no hacer cuando no, pero no, eso... No, pero es de, es después fácil, mirarse, ¿no? mirarse después. O sea, una persona espiritual se cae como las otras. Ajá. Pero lo que cambia en una persona que tiene un trabajo interior es que se alza más rápidamente. Porque te caes más... Quizás más Porque estás más acostumbrado a caerte. Estás más acostumbrado a caerte y te pones de pie de nuevo. Pero si no, no quieres caerte, te quedas en tu lugar. entonces Y después es la capacidad de decir, no estás intentando una cosa, pero después me tomo el tiempo para mirarme y para crecer de lo que he hecho. O sea, como decíamos al inicio, eh, para empezar, energía, pero también después capacidad de mirarte y observarte y decir, bueno, pues me he caído. Y capacidad de mirarme sin juzgarme y decirle, bueno, hoy, ¿cómo he ido? Es una práctica que el señor Buda. Es de noche, lo que hago yo antes de dormir. Porque la, la noche es como una pequeña muerte. ¿Nunca sabes si vas a despertar? También, <risa> pero en general sí, es, pero la, la cosa que me digo es que muchas veces para saber cómo has vivido la vida, mira, fíjate en la noche, si tú en la noche tienes si días, muchas cosas, quiere decir que tu vida no has vivido, si haces muchos sueños increíbles, en donde haces cosas maravillosas, significa que tu día es un poco tibio. Y la gente que no duerme, por ejemplo, que tiene insomnio, ¿ahí qué lectura nos haces? <ríe> bueno, hay muchas causas. Eso es un tema muy grande Depende ¿no? de, cada persona. de cada persona. Pero, por ejemplo, la, la gente que... Uh, hay, hay gente que no duerme mucho, pero vive una vida intensa. Es, tiene más, menos necesidad de sueño. Pero también hay gente que ya no quiere ya no tiene sueños, y no quiere soñar, y se queda soñando de día. ¿Cuántas veces veo personas y se vean? Pues, para el extremo, son las casas de ancianos. Abres la puerta y ves gente que casi no duerme, pero está dormido de día. Es la vejez interior. La vejez no es la de vejez del cuerpo. La verdad es la vejez, la vejez de tu conciencia interior. Y entonces la, ju la juventud verdadera es la capacidad de constantemente pues, hacer intentar y mirarse. Intentar y mirarse. Es como los alquimistas que decían, solve y coágula. O sea, Mucha energía, pero energía, también y después, reposo, para, reposo para estudiar la situación. Sí. Seguimos hablando un poquito de la terapia. Sí. También creo que utilizáis unos aceites. Cuéntame sí. un poco. Yo sí que tocáis a las personas que sí, sí, unos sí, aceites. Sí, sí. Cuéntame entonces, qué tipo de aceites son y por qué son importantes. Entonces, ¿por qué son, esas son las usanzas egipcias y señas, este uso de las esencias, de los aceites? Porque como, eso es todo el enseñamiento de María Magdalena que ha llevado eso, María Magdalena, que era una enseña eh, en ¿Quién origen... era María Magdalena? ¿Es alguien importante para ti? Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Bueno, dos minutos, que era María Magdalena. <risa> sí, pero no no yo no te preocupes que yo no lo pierdo. Luego volvemos a los aceites. ¿Quién era María Magdalena? Es que te he visto la pasión en tus ojos uy, sí. entonces digo ¡Uy! María Magdalena es realmente una persona que ha sido un gran enseñamiento para mí. Uh, me fui a hacer el recorrido de María Magdalena, ¿sabes? Que la leyenda dice que se fue en Francia y yo estoy convencido, que tenía esta pasión del de aceite. Y, Ella tenía pasión por los aceites. los aceites. Sí, porque uh -huh. quería usar, porque usar los aceites, es usar la ayuda de las plantas, como la medicina. Pero de un modo, o sea, tomar las plantas y usar, tomar la esencia de la planta, el alma de la planta, para que el alma de la planta puede ayudar a sanar tu alma. Entonces, una cosa muy bonita. Y recuerdo una cosa muy interesante de la leyenda de la vida de María Magdalena, que se encontró una cueva, porque ella está, que se llama la cueva de María Magdalena, en Dordogne, en Francia, en y Uh, estaba buscando decía, si Dios es uno, ¿por qué hizo tantas plantas, tantos aceites de cura diferentes? Porque si Dios es uno, habría, tenía, tendría que haber un solo aceite que podría curar todas las enfermedades. Si Dios es uno, que es el sol, pues hay un solo sol. ¿Por qué tantas plantas diferentes? Dios nos dado Y entonces pues dijo, voy a buscar, porque era una mujer, de armas tomar, que decimos aquí, ¿no? Sí. sí. Hay que leer el Evangelio de María <risa> Madreña. <risa> También porque teníamos, con los hombres que tenía alrededor, tenía que ser. De... Tenía que serlo. Tenía ¿Por que qué? Serlo. ¿Qué quiere decir eso con de los hombres que tenía alrededor? No entiendo. <risa> pues se peleado con San Pedro. Se ah. con San Pedro. San Pedro lo decía, pero, ¿cómo? ¿El Señor Cristo te dio enseñanzas a tu mujer? Que a nosotros nos dio la pregunta de... No la lo valoraban, no lo valoraban los apóstoles. Fue una discusión en la iglesia durante mucho tiempo porque el momento más importante de la... O sea, justicia. no sino que la iglesia no la valorara, sino que en su momento tampoco. tampoco Porque Cristo es, estaba adelante, también con las mujeres. Estaba avanzado. avanzado, avanzado con su tiempo. Estaba avanzando con su tiempo. Entonces, la iglesia, el momento más importante de la iglesia es la Pascua, no en la resurrección. ¿Quién fue la primera testiga de la resurrección? Unas mujeres. Y además, ¿por qué María Magdalena puso el aceite, el aceite, sobre la cabeza y los pies de Jesús? Sabes que poner el aceite sobre la cabeza solo una persona que es más arriba, antiguamente en los hebreos es para ser un rey con los aceites, era el sacerdote que pone los aceites sobre la cabeza del rey para hacerlo rey. O sea, al solo a alguien que consideras más arriba le dejas poner las aceites sobre tu cabeza. Uh -huh. Entonces, ¿por qué es difícil aceptar? y mm, Yo no, no vi hasta ahora una representación de María Magdalena con las manos encima de Cristo solo el obispo pone las manos encima del sacerdote para hacerlo sacerdote o sea, cada vez es entonces hay que decir que Jesús lo consideraba en su arte más arriba que él es difícil de los primeros hay muchos comentarios de la iglesia primitiva por qué fueron las mujeres cuando las mujeres María Magdalena dijo a los apóstoles Jesús lo vimos está vivo no la creyeron? Y se fueron a verificar. A verlo. A verlo con sus ojos. Porque era mujer. Pasamos a eso. La cosa más importante es comprender que ella estaba, busc entonces estaba buscando este aceite único. Único. El aceite que podía comprender todos los aceites. Uh -huh. Y cuando entonces dijo a sus hermanas, a su pequeña comunidad, se encerró, dijo, voy a encerrarme en una cueva. Ustedes me van solo a dar de comer, yo no quiero salir hasta que yo había encontrado el aceite único. Tomó todos sus aceites, tenía un agujero para que llegaran sus aceites, el sol, la luna, nada más. Y después se quedó algunos meses de donde comer regularmente, de beber, y después ella pidió de salir y no tenía aceite porque había comprendido que el Aceite único era ella. Porque ella intentaba meter el alma del mundo, el alma del sol en un Aceite, pero entendió que no se podía. Cada plata tenía su calidad, pero un color. El único modo de llegar al un blanco, la unión de todos los colores, era de desarrollar el Aceite. Interior, que es el, el alma. El aceite es el alma, es una ayuda del alma. Sí, cuando ponéis aceites ¿es una metáfora de alguna manera? Sí, también, pero porque el... la, la calidad de la planta, la energía de la planta, que ayuda a la persona en el, donde ella no llega, es un aceite que la persona puede dar al, al paciente para que él lo utilice también en su vida, que le da. Porque sabes que el aceite llega inmediatamente en el sangre, es el, el antiguo modo de, de sanar. ¿Y quién los, uh, ¿De dónde salen hoy en día <coughs> Entonces, estos, se hacen estos unos... aceites? ¿Quién los hace? Entonces hay diferentes personas que lo hacen en Francia, en Suiza, en Canadá. ¿Es en especiales para vosotros? ¿Es especiales para esta pues, terapia? Sí, para otras terapias también, pero son personas que, han, que, que tienen una calidad porque no es solo el aceite, pero después hay la consecración del aceite. Como se hacía antiguamente, como Ajá. se hace en la iglesia todavía. O sea, llenarnos de... consagrado especialmente, es para con, con cualquier aceite. Con rezos, rezos, rezos, con, con un movimiento. Es como se hacen las tres etapas de la consagración antigua. Entonces, pero es una persona que realmente tiene esa calidad del aceite y la da al aceite. Y pues me doy cuenta que muchas veces son personas que quieren mucho, porque no se puede hacer mucha cantidad de, de aceites, pero son, son una cosa que cuando las tienes en mano sientes ya la vibración, tanto con el sonido, con los besos, con la meditación, con la presencia. Esos aceites han sido nutridos para que se despierte el alma de la planta, uh -huh. contenidos en ellos. ¿Y qué tipo de ¿Podéis sanar, ayudar a sanar cualquier tipo de enfermedad o es más algún tipo de...? O sea, ¿cualquier persona puede acudir con cualquier tipo de, pro de problema o explícame un poco...? Bueno, los que me llegan muchas veces son las personas que la medicina, medicina ya no puede... Que no, están desahuciados por la no, medicina. Que, es que, medicina. Entonces, que ya dicen, voy ya, a donde sea. Donde sea. Bueno, los milagros, no son en nuestra posesión porque hay alguien que se ocupa de eso, el jefe se ocupa de eso. No hay milagros. Pero, no hay milagros. pero lo que hacemos es realmente una sanación progresiva de, de los cuerpos con resultados que van a ir más en algunas personas, menos en otras. Depende también del trabajo que van a hacer, pero son uh, sanaciones que van a implicar también un trabajo interior de la persona. O sea, una implicación. Una implicación. Uh -huh. O sea, no es solo una terapia que. Pues, se puede hacer. Por ejemplo, si yo quiero. Tengo una persona que tiene mal de cabeza, lo puedo quitar en mal de cabeza. Uh -huh. Pero no me da mucha satisfacción porque me parece ser una. Un farmacéutico. Una... No, es mejor que tomar una piruela porque la persona no le voy a ayudar a comprender. Me parece un desperdicio. Lo, lo que más nos interesa a nosotros. Es decir, tienes dolor de cabeza, de acuerdo, pero ¿por qué lo tienes? ¿Qué es lo que tú no quieres entender de ti mismo? ¿Qué es lo que tu alma, no, no quieres subir de tu alma, y que hace que te llenas la cabeza de pensamientos talmente tanto como de hacerte venir un dolor de cabeza? Entonces, es eso que es importante comprender, de dónde viene, explicarlo y ayudarlo a nivel energético, para que lentamente también, el cuerpo pueda encontrar un, un modo de sacar esta energía, estos pensamientos, sin el mal de, de cabeza. Pero eso cuando te viene una persona que está desahuciada, no sé si hay tiempo para eso, ¿no? Entonces para eso es complicado. No, es complicado. Pero lo hacemos, depende cuando. Si si le queda poco tiempo de vivir, ahí ya no queda tiempo. Pero es importante comprender que la muerte no es una una pérdida, no es una, un fracaso. Lo importante no es que la persona viva o muera. Cuando la cuando persona te llega y ya está en condiciones terribles, bueno, no puedes hacer milagros, pero al menos que la persona se vaya en paz. Uh -huh. Si hemos conseguido eso, <coughs> la, la, la persona muera, muere más fácilmente y no tiene que esperar que la desagregación del cuerpo... Uh, la expulse... expulse el sí, mira, precisamente... Yo uh, veo, veo y... observo que hay gente que le cuesta muchísimo morir. Personas muy ancianas que realmente están ya tumbadas en una cama de, durante meses o años y que... Los médicos dicen, se está muriendo, se va a morir, no. Y en cambio aguantan y aguantan. Se iría un poco por ahí. La gente no quiere irse quizá porque está asustada. ¿Por qué? háblame de esto. Es muy interesante porque en esta civilización, bueno, en esta cultura vivimos eso, ¿no? De que la gente no... no sabe morir. Cuando lo lógico es decir, bueno, si ya ves que ha llegado tu hora, que ya eres más una molestia que otra cosa, lo, lo mejor sería pues irse. Sí. Ahí nos agarramos. ¿Qué, qué ocurre ahí? Entonces, eh, es importante comprender que realmente es el momento más importante de tu, tu vida, porque. El de la muerte. El de la muerte, porque es un momento en el que vas a cerrar el círculo de tu vida. Llegas a la conclusión. Entonces, es el momento en que tendrías que tomar las lecciones de tu vida. Mirarte atrás y mirar, bueno, qué es lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que iba bien, lo que no iba bien. Y entonces ahí te puedes morir en paz. Pero muchas veces la gente no quiere tocar los puntos porque tu alma te pide de tocar los últimos puntos que en tu misión de vida. O sea, no se mueren para, para evitar esa revisión. De no la quieren, vida. Mueren no mal, quieren, mueren mal, mueren mal. Mueren mal porque, porque están... están todavía no aceptando que se está está terminándose el círculo. O no quieren, por ejemplo, están enojados contra alguien y no lo llegan a cambiar. Entonces, pues todo eso. Muchas cosas, por ejemplo, o no quieren uh, resolver una cosa de la infancia, por ejemplo, que han tenido. Es por eso que algunas personas, por ejemplo, cuando llegan a la muerte, regresan a la infancia lentamente, van hacia detrás. Entonces, el alma puede, la persona te la puede decir, quédate conmigo alma. Pero si tú te quedas y no quieres morir, pues se crea una tensión que es dolor, que hace dolor. Y esa tensión Va a ser que hay un momento en que el cuerpo no aguanta la alma dentro y el alma no puede hacer. Y mueres mal, mueres con sufrimientos, con morfina, con todo lo que es y no, no tienes una muerte... O sea, ¿se puede morir sin dolor? A pesar de que tengas... Eh, con menos ser? dolor. Con menos dolor. No, o sea, los, por ejemplo, con el cáncer, que, es un, uh -huh. que se está desarrollando mucho, uh -huh. pide una enfermera y muchas enfermeras te dicen hay pacientes que llegan, que se mueren rápidamente, y hay personas que se esperan hasta el final. Y mira, cuando una persona tiene cáncer, que se han abierto las puertas del cielo, como se decía antiguamente. O sea, que viene con tu, tu alma, te da la posibilidad de morir. Porque es el momento, ya ha llegado el momento. Uno lo sabe, supongo. Sí, lo llega a saber. Mm -hmm. Se puede saber también, si tú estás escuchándote, un año antes. Un año antes. Empieza un año antes. Te hablo de las muertes normales, no te hablo de, de accidentes, sí. de carretera. De... Sí. Normalmente, un año antes, antes empiezan los siete vientos que se van a deshacer. Pero no voy a hablar porque después hablar mucho. <risa> Pero empiezan los siete. A, a, el primero de los vientos se va lentamente. Dos. Tú, si tú continúas y no te das cuenta, tu vida está llena, etc. Pasa a ser el primero, el segundo, el tercero. Hay gente que, de, que puede también pedir. No es grave si sí. se han ido tres vientos. ¿Por qué? Puedes siempre decir: Pues quiero tener una. prolongación, ¿cómo decir? Una, una prórroga. Prórroga. Puedes pedir a tu alma una prórroga. Ah, sí. Sí, puedes negociar. Puedes negociar. <risa> Todo se puede negociar. ¿Pero? Hasta la muerte. Hasta la muerte. No, pero lo, lo he visto en persona. ¿Sí? Pero con una intención muy clara. Uh -huh. He visto, por ejemplo, una alma que dijo, yo quiero, mi hija tiene que estar de mí. Por amor, quiero tener algunos años más. Y esa persona, vi milagros. Pero eso es el alma que hace milagros. Porque hay amor. ¿Y por qué no lo haces por ti por mismo, tiempo. por tu gloria, pero con la motivación? Pero la cosa más importante es saber por qué lo haces. Y si realmente pides a tu alma, quiero más tiempo porque tengo una misión importante, entonces te viene dado más tiempo. Y lo importante es que a este negociado tú puedes escoger. No es que allá arriba te dicen, tienes que morirte. Hoy a las 12 no, tienes una, meses, hay una ventana. Tienes una ventana. Tienes una ventana. Los antiguos hablaban de ventana, las, no de ventana, de puerta. Las, las puertas del cielo son abiertas. Las puertas se abren, pero no quiere decir que... Tienes la posibilidad de, de irte, pero ¿Es verdad escucharte. que vienen a buscarte? Sí. Pues te has acompañado muchas... Sí. Uh, ¿Quién viene, Bernard? Es muy, es, muy bonito, ¿Es, bonito? es muy bonito. Siempre vienen, ahora, hay diferentes pasajes según cuánto la persona está abierta, según cuánto la, la persona está consciente con su alma. Hay uh, lo que llamo las guías que van a venir primero. Vienen para acompañarte, para saber, para hablar contigo realmente, en profundidad. O de día, si eres consciente, o de noche, en sueños. Su su Pero siempre hay, este. que tú seas consciente o no, siempre llegan. Después hay etapas y querías estar ayudado por parientes. ¿Cuántas veces uh, uh, los ves llegar? Son una... almas, llegas a ver, que se acercan y hablan. ¿Cómo ah, te, bueno, ven... te a parientes ah. fallecidos? Fallecidos, fallecidos, que llegan y ayudan y que van para prepararte y, y muchas personas pues más a, adelante vas en la edad y más la, la gente los ves muchas veces la, la gente mayor no lo dice porque piensa que la, no lo van a entender pero los ven y, y realmente llegan entonces estás ayudado y después cuando llega el momento si lo has escogido y no es porque ya no puedes más pues llegan a personas en dos de dos parejas. No una pareja de personas que hacen eso de trabajo, de ayudar a la persona a quitar el cordón de plata, el famoso cordón de plata que va a unir el... el que no es por aquí? Es que por aquí. Es el que te pusieron que una hora antes de tu nacimiento, un poco más antes... Una hora antes. No, una, la última hora. Sí. <risa> <risa> Es una en media, salga, es una en media, no. Y entonces, la, es el único, el momento y entonces se pone, son dos que la ponen, y son dos cada que quitan. Porque cada gesto divino tiene que haber dos representantes, de masculino y femenino. Porque Dios es uno. Entonces, cuando se toca cosas tan preciosas como la vida, ellos son siempre en dos. Representan las dos, el padre y madre. Era solo el padre-madre da la vida, el padre-madre ayuda a, a la muerte. Pero es una cosa muy bonita, muy. Es uno de los momentos más. más bonitos de mi vida, cuando una persona se va. ¿Y has presenciado algún nacimiento? No, todavía no. Ah, iba a decir, porque igual, <risa> igual, eh, igual puede ser, pues igual de bonito, o más, incluso, de... pero... Era... Te iba a preguntar si, si los nacimientos también están acompañados. Ahora sí, sí, sí. Entonces yo acompañé a mujeres embarazadas, no pude presenciar... Porque no eras el padre? Porque no era padre, no me dejaban entrar <risa> por las horizontes, pero no pude presenciar, me hubiera gustado, claro. me gustaría presenciarlo, pero realmente lo veo el alma cómo se encarna cómo habla con la madre lo, como lo, el sueño lo sí, has la... visto, lo... sí sí sí pero es una cosa muy bonita el um, alma gira alrededor de la madre y esa el alma del bebé, ¿De bebé? gira alrededor de la madre sí. durante el embarazo sí y llega entra después pues va y entra, sale. sale como un niño y comunica... pequeño, que va entrando y saliendo estudiando el terreno eso y eh, aprendiendo a conocer a su madre conocer y entonces tiene mensajes llega a comunicar muchas veces en el sueño y poniendo a la madre en una condición de terrorización la madre llega muchas veces cuando son seis meses siete meses a oír una voz un pensamiento de la, de la niña o de la niña es una cosa muy bonita es uno de los milagros más grandes es el don más grande que nos ha dado el divino es de hacer la vida, de da la vida, da la luz. Esa es la, la posibilidad, es el don más grande que el Divino nos ha dado. ¿Utilizáis la meditación en vuestra. Sí, mucho. Háblame de la meditación que piensas. ¿Cómo hay que practicar? <risa> es muy importante. Tenemos que levantarnos cada día a las 6 de la mañana para meditar. <risa> Eso eran tiempos antiguos, cuando se hacían las prácticas de meditación así intensas, pero. Yo muchas veces hablo de la meditación activa, creo que hoy en día es, tenemos unas vidas tan intensas que es difícil hacer como antes, tomarnos cinco minutos, 10 minutos de meditación. De, hablo de silencio, sí que es una palabra más fácil, es sencillamente un encuentro con mí mismo y la cosa más importante ahora creo que hoy en día es aprender a meditar viviendo. O sea, estar haciendo lo que uno hace, pero con más presencia. Estar aquí y al mismo tiempo, sentir qué es lo que está pasando dentro de mí, qué es lo que vivo. Y un poco la meditación lo que hiciera utilizar las palabras de San Francisco de Asís, que decía, un hombre que trabaja con sus manos es un obrero. Porque hace y no piensa lo que hace, hace. Porque es un hombre. Una persona que trabaja con sus manos y su cabeza, pues es un artesano. Artigano, artesano. artesano. Es un artesano. Porque hace, pero al mismo tiempo piensa. Dice, pues, pues bien, pero lo podría hacer mejor y, y intenta hacer mejor. Es un artesano, es un arte. Y una persona que trabaja con sus manos, su cabeza, y su corazón es un artista y creo que hoy en día la meditación de hoy en día es ser artista de nuestra vida, o sea, hacer las cosas, fijarse en lo que hacemos y ponerle más corazón, más vida, más sangre, más, más de nosotros, más alma. O sea, ¿Para ti la meditación sería la presencia de la alma. Ahora Ahora creo que la meditación más adaptada a los este es modernos. Sí. Yo soy una persona que me gusta mucho meditar. Porque... Ajá. Yeah. Meditar a la antigua usanza. hablando ahora, ¿no? sentarte allí sentarme? y, y pues, estar en silencio. Fui crecido en un monasterio. Eso deja unas huellas. Eso me lo tienes que contar. <risa> La experiencia. ¿no? La experiencia. Sí, no, una budista, ¿no? Sí, una monasterio budista, porque teniendo una madre monja, pues uh, un poco cambia la ¿Qué hiciste la... tú para pues... merecer unos padres así, los dos <risa> tan fuerte, no? Tan fuerte, Para sí, el niño sí. pequeño. ¿Cómo bueno, lo vivías tú? Pensabas pues, pues, que todo el mundo uh, tenía una vida similar, supongo, porque... Sí, pero... Dijiste, todo el mundo debe tener una madre monja, o <risa> Sí. <risa> pues no es que te haces la, la pregunta, sobre todo no. porque uh, teniendo un padre, ortodoxo, muy y apasionado por la, la, la religión hindú, una madre budista, entonces tenía todas las religiones, pero con un niño que crece yo no veía diferencias. Entre las religiones. Entre las religiones porque en el pensamiento de un niño no llegas a poner separaciones, ni tra, entre papá y mamá, es todo junto. Entonces yo crecí con todas esas religiones y tengo dentro de mí Estudio mucho el hinduismo, lo estudio todavía. Estudio mucho el budismo, estudio la, la Biblia, leo a menudo la Biblia, leo mucho. El Islam, estoy leyendo ahora el Corán. ¿no? Porque encuentro muchas, muchas enseñanzas en el Corán. Para terminar, uh, has hablado en muchas ocasiones de lo divino. Sí. ¿Qué es? Descríbeme qué es para ti la divinidad. ¿Cómo lo ves? El divino es. Todo estamos inmersos en el Divino. O sea, en este momento estamos hablando y todos ustedes sienten una presencia y esta presencia, que es la vida, es el Divino. Y sencillamente ser consciente, como una madre que tiene a su hijo en la otra habitación, puede estar lavando los platos, los trastes, pero la madre, en su conciencia, está pensando el niño que está en la otra habitación y si el niño llama, la madre automáticamente va. Entonces, para mí, el divino es, lo, es eso, es como una madre que piensa a su hijo. Es sencillamente la presencia suya que llena cada, cada poro de tu piel, cada célula que, que tengo yo dentro. Porque siento que la maravilla de mi cuerpo, mira qué maravilla es que me llega, que hace caminar, que me hace hablar, que me hace pensar. La maravilla de, de la vida, de toda esta tecnología que nos permite ahora llegar a tanta gente que no nos permitía antes. Todo eso es, es un milagro. Para mí el divino es darnos cuenta de cuánto milagro es la vida. Y para eso, la llave para mí para descubrir el divino es agradecer es agradecer por la vida que tenemos agradecer por el cuerpo por, la, por por el espacio de experimentación que tenemos que es la tierra por lo que comimos por lo que bebemos es, es, es agradecer por respirar y por lo bueno que es la vida y más agradeces y más la vida te da y hemos olvidado de agradecer, te cortas del divino cuando ya no lo agradeces, cuando ya piensas que todo es, es un debido. Pero te, te, te conto que el, el amor de los demás, las relaciones que tienes, los amigos, son las cosas más, más importantes de la vida. Las relaciones, los amigos, las la personas que quieres son... Diez veces más importante que, el, que tu trabajo, que tu dinero, porque son una cosa que te llenan la vida. Son las personas que quieres. Entonces es agradecer por eso. Y eso es el divino. El divino eres tú. Eh, Estas es, Son las personas que nos escuchan. Es, es la imagen de Rumi, de grande eh, musulmana, es un Sufi musulmana Rumi también contemporáneo de San Francisco, que decía que Dios es un grande plato de plata que se extrayó contra el planeta Tierra y se hizo se tantos pedacitos ¿no? que somos nosotros y cada vez nos estamos buscando los unos a los otros para volver a, hacer el plato. para volver a hacer el plato y para espejarnos los unos a los otros. Entonces cada persona que encuentro es como si me recordara la maravilla del divino. Entonces, regresar a ser niños para poder encontrar la maravillarse de la vida. Eso lo hemos perdido. Cuando lo, lo perdimos es que nos estamos alejando. Pero no es el divino que nos aleja. Siempre somos nosotros que nos cortamos de él. Y se ve en la, la obra como un pequeño recorte aquí que indica los estados depresivos, uh -huh. que cuando te alejas de él, pero eres tú, pero eres como el sol, está siempre, siempre, siempre, dando luz, y también en las partes más terribles de París, <risa> <risa> y las abras de los que vi, que yo pensaba que eran rojas rojas, terribles no me gustaba el rojo, y, hasta así, ese día, <risa> hasta ese día, y ahora me dijeron que no, pero una persona, pero al menos se vive. Y el sol llega también ahí. Y ve el alma, el alma es, es esta estrella del divino que llevamos todos y que luce en nuestros ojos. Muchas gracias, Bernardo. Gracias. Y gracias a todos. It's time for, time for two. It's time for, time for truth. It's time for time for two. It's time for two. Time for two. It's time for time for two. It's time for two.